gente, Ya estamos aquí en un nuevo video Hoy tenemos acá un J8 Pinario 2 La cual vamos a enseñarles a eliminar la cuenta de Google o FRP En este caso como tú puedes, como tú puedes ver Nos pide conectarnos a una red Wi-Fi Que vamos a hacer con nosotros Tenemos un teléfono o algo así Para poder eliminar la cuenta Entonces ya vamos empezando con el video Lo primero que tienes que hacer es tener una SIM bloqueada por PIN Como siempre lo hemos hecho y también tiene que tener la llave SICA que tú utilizas para sacar el chip. Entonces, como ustedes pueden ver, está bloqueada por cuenta. Lo que vamos a hacer es rápidamente ir a la llamada de emergencia. Entonces, acá va a ocurrir algo. Si tú te vas a fijar, yo cuando voy a colocar el chip, esta flechita que lo tenemos en la parte de la esquina va a pasar para la parte de acá. Entonces vamos a colocarlo. Como tú puedes ver, automáticamente se pasó por acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar con la llavecita el chip. Y lo vamos a dar en aceptar. Ya, como tú viste, la flechita se nos quedó acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dar atrás. Una vez que ya estamos ahí, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya estamos acá. Vamos a deslizar en la parte de acá abajo. Y lo vamos a dar en ajustes de notificaciones. Ahora, una vez que nos... Lleva esa pantalla Vamos a ir hacia el fondo Y vamos a abrir donde dice YouTube Vamos en la parte de abajo Ajustes de notificaciones de AGP De APP Lo vamos a dar donde dice información Y políticas de privacidad De YouTube Entonces vamos a aceptar y continuar Siguiente y no gracias Una vez ya estando acá vamos a descargar la siguiente aplicación Perdón vamos a descargar Google con Manager 8.1 Ahí lo tenemos lo Vamos a descargar Vamos a cerrar Yo voy a descargar de la segunda opción Ustedes pueden descargar de cualquier parte Lo tenemos acá por ejemplo Vamos a descargar Le voy a dar clip donde dice En la parte verdecita Cerramos esto Vamos a esperar que nos aparezca la descarga Y lo vamos a dar en download Primar en download Continuar, activamos permisos, damos en permitir y descargar. Vamos a aceptar y rápidamente vamos a ver que la descarga se termina y lo vamos a proceder al archivo. Vamos a abrir. Yo siempre, o sea, como les explico, soy rápido para la cual para poder instalar la aplicación. Voy a abrir en cuanto sea el teléfono y ya se haya descargado. Lo vamos a dar en listo. Una vez que haya instalado esa aplicación descargando, vamos a descargar la otra aplicación que es el FRP Bypass lo tenemos acá vamos a descargar de la opción de la parte de abajo donde dice mal la vida entonces acá, descargar vamos a dar doble descargar vamos a esperar un momentito entonces, aceptar también lo vamos a abrir al mismo tiempo y lo vamos a dar en instalar entonces vamos a esperar que se instale esta aplicación no lo vamos a cerrar lo vamos a dar en abrir y bueno pues ya te lleva a una pantalla algo así Das en los tres punticos en la parte de arriba Y lo vas a dar inicio a esa sesión en el navegador Aceptas términos Y ya ahora vas a colocar tu correo electrónico rápidamente Vamos a ingresar nuestro correo entonces Nos dice que está mal entonces vamos a borrar acá esta Mal. Ya, la contraseña ya es algo privado no les voy a mostrar una vez que estamos con la contraseña ingresada vamos a dar en siguiente y como tú puedes ver se nos ha iniciado sesión ya en el navegador ahora solamente vamos a reiniciar el equipo y ya estaría con la cuenta agregada otro aporte más para ustedes seguidores espero que lo disfruten bastante esto es una forma rápida y fácil sin ningún inconveniente entonces como les vuelvo a repetir a eliminar la cuenta de google de este samsung j8 que lo tenemos acá en este video entonces ya volvimos vamos a dar donde dice siguiente aceptar siguiente vamos a marcar esta opción siguiente conectando esperemos que no reconozca la cuenta del teléfono Ahí te sale que la cuenta ya está añadida. Vas a dar en siguiente. Y vas a configurar los pasos como se configuran de todos los teléfonos. ¿no? Entonces vas a darnos de restaurar. No, gracias. Omitir. Omitir igualmente. Vas a aceptar términos de Google. Para un momento más. Actualizando. Te pide que active estas aplicaciones vas a esperar un momento hasta que se activen Va, vas a vamos a omitir omitir y finalizar entonces ya está todo listo ya hemos eliminado la cuenta de Google de este teléfono J8 con el binario 2 de una forma rápida y fácil nos vemos amigos en un próximo video, un saludo para todos mis seguidores y para todos mis suscriptores. Ya está todo listo el teléfono, como lo podemos ver he eliminado la cuenta FRP.